¡Hola! Buenas. Esta noche vamos a celebrar la inauguración de la temporada de esquí en Sierra Nevada con la apertura del nuevo hotel Maribel. Y tenemos suerte porque ayer y hoy hemos tenido mucha nieve y la semana que viene también. El evento hay muchas sorpresas. Va a haber todo un show, tenemos un eh, DJ muy conocido que va a venir, sorpresa. Tenemos castañas calientes, toda la decoración del lodge. Va a ser una noche muy especial. Gracias, voy estilo après-ski. Gracias, os esperamos todos en diciembre en el nuevo hotel Maribel, que está al lado del Lodge y es el nuevo hotel del grupo MCH Hotels, en Granada, en la sierra. Tenemos que ir. Buenas noches, aquí estamos en Puente Romano, estamos celebrando la apertura del Hotel Maribel, Daniel Chamun, el propietario de Puente Romano, que es propietario de la Lodge en Sierra Nevada, ha comprado el Hotel Maribel, que es al lado de la Lodge, pues yo me voy a ir el viernes, la semana que viene, por la apertura del Lodge, voy a quedarme tres días, pues entonces vamos a celebrar. A ver, hay que esquiar el Maribel, es el hotel como hermana, el hermana hotel de Lodge. Pues, eh, madre mía, eh. eso ya no va a gustar tanto, es un cambio, un poquito eh, también se puede hacer eh, como spa, belleza y hay cositas como un desayuno con una fuente de chocolate. Y champán en el lodge ojalá en el maribel también pues entonces todo lo que necesitamos vamos a ver a partir del fin que viene sí claro yo voy a esquiar así así ya lo tengo el, el pase para esquiar y ahí se puede hacer varias cosas se puede visitar eh, granada y la montaña también se puede subir solamente para pasear, si alguien quiere esquiar, eso vale también para el snowboard, para varias cosas súper interesantes. En el lodge hay piscina climatizada, eh, puedo abrir la puerta de mi pool suite por la mañana, salgo en bikini, por medio de la nieve me meto en el agua caliente y así antes del desayuno puedo nadar. Es una meravilla, una meravilla. Eso es lux, de lux, lux, lux. Y vamos a ver qué tal eso en el Maribel. Ojalá eh, nos van a ofrecer servicios iguales. ¿eh? Vale, pues te veo ahí, ¿eh? te veo, te veo ahí. So in English so well darling this is amazing so you win the first Oscar of the snow season this year yeah. so how could you um, yeah you, you're working hard to um, exercise to get ready for uh, the snow season or how you how could you manage this ready for you. Oh fantastic what is your name? Eterius. Okay mm -hmm. you are from where? Ukraine Fantastic, okay, so bienvenida, bienvenida. So you know uh, esquiar? Yes, of course. Fantastic, like... so eh? the Oscar, the Oscar goes to okay. Ukraine. Woo! We love Hotel Maribel! Yay, Maribel, the best hotel! Maribel, the hotel! Yay! ...¿qué sería pasar una noche en el Hotel Maribel Granada? Bueno, pues el Maribel es un hotel que estamos inaugurando esta temporada... ...es una nueva adquisición del grupo Marbella Club y Puente Romano... ...tenemos ya el Hotel El Lodge en Sierra Nevada... ...y este es el hotel, digamos, hermano del Lodge... ...que esta temporada es el décimo aniversario del Lodge... ...y el Maribel, bueno, tenemos aperturas ...es una temporada muy importante para todos... ...¿cómo sería pasar una noche en el Maribel? El Maribel es, es diferente a, a El Lodge... ...en cuanto a calidad y producto y las habitaciones... ...son ambos hoteles de muy buena calidad... ...el servicio, bueno, el servicio es el que damos aquí abajo... ...en Puerto Romano, Marbella Club... ...el que nuestro grupo atesora, es un servicio... ...bueno, a, a la altura de los hoteles de la costa nuestros... ...el Maribel es un poco más, digamos, más lifestyle... ...como le solemos llamar nosotros... ...es un poco un hotel más con más ambiente que el Lodge... ...el Lodge es algo más tranquilo... ...y el Maribel eh, pretendemos que sea un poco... Eh, como si comparásemos Puente Romano con Marbella Club, en cierto modo. Marbella Club es mucho más clásico, más legendario, y Puente Romano es mucho más trendy, más lifestyle, y con, con más digamos con más eh, energía, con otra vibra, como se le dice. ¿no? Y Maribel sería un poco pues el, la semejanza para con Puente Romano, y el Lodge sería Marbella Club. ...y obviamente pues pasar una noche o pasar cinco... ...pues bueno, es una experiencia inolvidable... ...ambos hoteles están a pie de pista... ...tienen la posibilidad de salir esquiando desde el mismo hotel... Eh, ...estamos, ahora mismo estamos terminando justo la, la obra... Eh, ...estamos todos muy ilusionados... La, ...la idea es abrirlo en diciembre... ...y bueno, si todo va bien va a ser una temporada de mucho éxito... ...y esperamos nieves, ¿no? que es lo importante... ...y los hoteles de ambos hoteles van a poder... ...pasar de un hotel a otro, usar las, las facilidades de cada hotel... ...y bueno, estamos creando un pequeño... Bueno, .un pequeño pueblo allá arriba, ¿no? Tenemos la Plaza del Maribel y tenemos dos hoteles pegados ahora uno al otro. .y, y estamos creando un, pe un pedacito de Marbella Club Puente Romano en la sierra. .tenemos en la página web que de hecho se inaugura esta noche, ...esa misma noche, desde hoy se puede reservar. .en, en el Maribel. .y tenemos paquetes para, para fin de año. .y bueno, y para toda la temporada.. ...sí bueno, hoy ha caído un poquito, hoy han caído 20 centímetros. Eh, .este año como estáis viendo vosotros aquí abajo, es súper caluroso. .y es. .está siendo un año que está costando un poquito el arranque de temporada en cuanto a las nieves. .pero sabemos que llegará y esperemos que llegue pronto. ...para diciembre seguro que estamos a pleno rendimiento, esa es la idea... ...tenemos bastante reserva ya... ...para el Maribel, para fin de año y Navidad... ...y para el 8 del día 1 que lo abrimos, el 1 de diciembre... ...ya empezamos y la demanda, la demanda de hecho por eso... ...ha sido también un poco la adquisición de, de Maribel... ...porque la demanda que tenemos en el Loche es, es inmensa... ...y solo tenemos 20 habitaciones y nos cuesta un poco digamos... ...cubrir la demanda que tenemos, ¿eh? de ahí la... La, ...la inmersión y la, y la compra del Maribel... ...bueno, eh, es primera temporada, vamos a ver... ...tenemos también familias, eh, el Hotel Maribel... ...también acomoda y tiene alojamiento apto para familias... ...y la idea es un poco el perfil parecido al del Lodge... ...es el segundo residente de toda la Costa del Sol... ...especialmente en Marbella... Eh, ...que bueno, que en sus países de origen es, esquían y pasan más de 3-4 meses en Marbella... ...y suelen subir a Sierra Nevada dos o tres veces durante la temporada... ...ese es un poco el perfil de cliente que tenemos en el, en el Lodge y en el Maribel... ...esperamos también, el 80% de nuestros clientes son residentes de Marbella... ...la mayoría extranjeros, pero bueno, eso es un poco, también tenemos españoles... ...ese 20-30%, Madrid, Barcelona, perdón, Madrid, Sevilla y Valencia... ...son un poco los tres sitios donde nos vienen los clientes, y bueno todo una incógnita pero bueno que tengamos un guión nunca se sabe hay que ir viendo cómo va